Encuentren una postura donde su espalda está recta, sientan sus brazos y permitan que el cuerpo se vuelva a sentar cómodo en una pose agradable, tomando una respiración profunda. mis ojos concentrados en un punto al frente de mí siento que inhalo la frescura de la tranquilidad y que en cada inhalación profunda esa frescura recorre cada rincón del cuerpo inhalo tranquilidad calma y exhalo todas las preocupaciones al exhalar libero lo que sea que estaba causando tensión hasta alcanzar un agradable ritmo de respiración naturalmente tranquilo cada inhalación recarga el cuerpo no solo de oxígeno también trae gran paz tranquilidad fresco sintiendo esa energía en mis pulmones visualizar como el corazón bombea tranquilidad a cada espacio del cuerpo relajando mi cabeza el rostro mis orejas el cuello los hombros se vuelven suavemente relajados la espalda recibe esa frescura agradable como un masaje de tranquilidad para por vértebra toda la columna vertebral se siente relajada todos los órganos adentro funcionando en una sincronía armonizando sanando regresando a ese agradable estado, tranquilo, toda la parte superior de este cuerpo, vuelve a vibrar en esa tranquilidad, Siento como esa energía relajante baja por las piernas, liberando toda la tensión hasta finalmente alcanzar los pies. tomo conciencia del cuerpo sintiéndose cada vez más y más liviano esa misma tranquilidad trae esa energía saludable luminosa suave de paz y percibo como esta maravillosa maquinaria se siente cada vez mejor. Como todo lo que he hecho a través de este cuerpo el día de hoy. Las huellas del estrés y la tensión en cada inhalación se van borrando. cada fibra de este cuerpo se vuelve a relajar y disfruto de la más agradable sensación el cuerpo me agradece este instante de paz y por unos minutos profundizo en cada respiración alcanzando esa relajación original natural, agradable, donde el cuerpo sí. se siente con esta agradable sensación, donde vuelvo a armonizarme con este maravilloso estuche que es el cuerpo. observo hacia adentro como mi mente también ha entrado en esa misma vibración tranquila la luz de la tranquilidad la calma con su silencio natural trae una claridad total en mi corazón en mi mente yo el alma este ser espiritual sutil energía viva metafísica vuelvo a vibrar en la armonía que se despierta desde el corazón sintiendo como adentro de mi propio ser lo que soy lo que siento lo que pienso se vuelven uno la división que genera la tensión se disuelven fácil y tranquilamente cuando logro sintonizar toda mi atención, a escucharme, a mí, al alma. permitir que desde adentro del corazón emerjan los más agradables pensamientos de paz donde yo esta energía espiritual consciente. Vuelvo a experimentar que lo que soy yo, al igual que toda la energía, soy eterna. Que lo que vivo cada segundo forman parte de mi largo recorrido. Cada escena de mi historia son una guía entendiendo explorando todo el potencial que hay en mí yo el alma puedo reconocer Determinación absoluta de hacer algo y he puesto mi corazón mi mente todo mi ser en eso lo he logrado y puedo sentir que yo el alma no soy cualquiera, este ser espiritual que soy es único en todo el universo, lo que soy, esta energía consciente. va más allá de las limitaciones que he puesto yo mismo al sentirme hombre, mujer al tomar todo lo que la sociedad me encasilla me etiqueta los que otros esperan de mí lo que yo mismo he sentido que tengo que cumplir puedo sentir como esas ideas externas se ven brillantes en lo exterior pero aquí en mi corazón son como barrotes de oro que encarcelan al ser yo, el alma soy como un pájaro volador. Mi naturaleza original no conoce limitaciones. He sido yo misma quien me he creído, tomado, absorbido esas falsas ideas que se han vuelto como cargas en mi corazón que me hacen sentir pesado atado vacío pero el alma no es eso puedo Volver a sentir las alas de mi propio ser, ese entusiasmo por la vida, soltando todas esas cargas. sé que no soy yo el alma es muchísimo más que todo eso que me limita de todo eso a lo que temo no me define mi historia mi recorrido me ha probado tantas veces que yo mismo aún no reconozco mi propio potencial. Así que me tomo unos instantes para sentir que no necesito aferrarme a nada a nadie para ser totalmente feliz yo soy un ser completo al igual que todas las almas alrededor de mí tengo la fortuna de entrecruzar caminos en esta vida vienen disfruto y luego continuaremos en el recorrido el tiempo no se detiene y yo el alma, este ser eterno, fluye en el tiempo. Lo que hoy parece imposible, mañana se verá tan simple. entender mi propia eternidad cada escena se vuelve fácil cada reto se siente como una oportunidad para conocer mi propia fuerza, así puedo volver a sentirme como ese ave capaz de volar en libertad totalmente confiada en la fuerza de mi propio ser yo no soy cualquiera yo soy un alma feliz soy esa ave que vuelve a reconocer sus alas soltando volver a liberarme sentir que ese amor espiritual Necesito soltar, salirme de esa jaula de oro y volver a la libertad, disfrutar de la libertad, la luz, Desea realmente soy esta alma poderosa valiente profundamente amorosa Recuerda, reconoce, este estado de libertad. En realidad, es mi naturaleza original sentirme así de Hacia este amor puro, intenso, dulce, de la fuente. De su amor hacia mí el alma desde mi corazón responde ese llamado ese amor Y hacia la llama, me entrego sin temor, hacia la fuente suprema de amor. Dejando que esa luz intensa, limpie profundamente las huellas del tiempo. cicatrices de las malas experiencias y renueve mi propio amor. Al igual que el fuego transforma, purifica. El del amor del ser supremo me envuelve completamente como un agradable capullo de luz que limpia el alma de todo el sufrimiento. la fuerza, la esperanza, mm. haciéndome sentir absolutamente a salvo, sintiéndome completamente amado aceptada respetada valorada como nadie lo ha hecho en este mundo el fuego de este amor me sana me recarga y transforma esa negatividad desde lo profundo limpiando totalmente el corazón me entrego esta llama de amor Dejo que esta experiencia se intensifique cada vez más, que ese amor puro, ese amor transforme, sane y limpie mi corazón. No hay nada más agradable que yo haya sentido. como esta llama cerca Este fuego intenso de amor No hay nada más que el alma necesite No hay nada más que desee Me siento pleno, completo, absoluto feliz como si finalmente hubiera alcanzado Que brillo desde adentro, con esa misma cualidad de amor. Ese amor que acepta, ese amor que perdona y se adapta, ese amor que logra desear lo mejor, sinceramente. Para todos. Dejo que sean esos hermosos sentimientos los que emanen de mí, abrazando al mundo con esta energía renovada, donde ya no tengo y solo deseo de probar nada donde soy lo que siempre he querido ser y acepto lo que son los demás esa luz de esperanza completamente recargada en mí abraza al mundo sintiendo honestamente que la forma en que quiero vivir la vida que quiero vivir. El mundo en que me gustaría vivir empieza desde aquí dentro, que puedo vivir de manera tan diferente. Refresca el corazón como un rocío de paz con esta misma sensación. Abrazo a cada ser de este mundo sintiendo que podemos vivir tan diferente que la humanidad originalmente era armoniosa y que el cambio empieza conmigo. mi promesa mi fuerza mi compromiso que la llama de amor está siempre disponible para mí y al recargarme de este amor Puedo ser un agente de cambio para el mundo. La esperanza vive en mí. Con esta fuerza renovada. conciencia de nuevo del cuerpo Y si tenía los ojos cerrados, los abro. Un shanti. Entonces, para terminar esta experiencia, siempre leemos un extracto que mágicamente sale donde tiene que salir. Entonces, para hoy es un puntito. <risa> Dice, una vez que encontramos a Dios, dejamos de llorar. La búsqueda termina. Es lo mismo que ocurre cuando la madre aparece delante del niño que estaba perdido. Este deja a un lado todo lo que pudieran haberle dado como consuelo y corre aliviado hacia la madre. Es comprensible la inquietud de quienes buscan. Es la misma inquietud de alguien que está perdido. Oh Dios, ¿dónde estás? ¿Existe realmente? ¿Cuándo vendrá el día que me encontraré contigo? Hay muchos que buscan cuya sed todavía no se ha saciado Su deseo aún permanece Este estado de desesperación solo se acaba cuando se reconoce a Dios <coughs> A medida que crece nuestro entendimiento y reconocimiento de Dios así lo hace nuestro amor el yoga, o la conexión, se convierte en una ex experiencia intensa de estar absortos en ese amor el efecto es como el fuego, yo les dije que era mágico, <risa> yo no me escogí, todo resulta transformado en este fuego del yoga nos sentimos completamente consumidos por la dulzura del recuerdo de Dios y por la experiencia de tener todas las relaciones con Él. Nos volvemos tan transparentes y claros que experimentamos realmente la condición de ser angelicales. Ese es el poder del amor de Dios por nosotros. Si Dios no nos amara nunca seríamos capaces de llegar a tales alturas. Siento que Dios que estas son clases que dio nuestra directora, entonces los extrajeron y nos pusieron este libro. Entonces ella dice que siente que Dios está haciendo mucho por mí personalmente. Es el amor de Dios el que me purifica y me llena con poder y maestría espirituales. Es su amor el que me ha llenado de serenidad y tranquilidad. Debido a que siempre está conmigo, ya nunca me siento sola. Él nos convierte en ángeles, los verdaderos compañeros de Dios.